Hoy las casualidades me harán conocer a una pareja viajera con una sorprendente aventura por Europa en plena Guerra Fría. Tienen una historia que no os podéis perder.